Para de este diario, que no a de Gracias, Padre. Gracias de verdad y de corazón por aceptar esta llamada para compartir con usted. Y usted, puede, a partir de este momento, Padre, cuando pues, describa lo que ha venido realizando este importante movimiento que lleva por nombre Fuerza Viva de Duarte, que usted coordina a un grupo de hombres y mujeres que se han entregado en cuerpo y alma para llevar esa mano, amiga, a tantas personas que lo necesitan hoy aquí en San Francisco de Madrid. Escribimos a ver lo que ha estado pasando eh, durante estas últimas dos semanas, que ha sido ya la parte donde se ha involucrado este movimiento. Bueno, aquí hemos visto un, un grupo de hombres y mujeres, de San Francisco Martínez, que trabajaba antes de jugar con su pueblo, que ha afectado el desafío, la cara, en el equipo, porque podemos decir que no hay una dirección de una persona, sino una dirección colectiva, donde hay varios equipos encargados cada uno de su área. ¿Pero en qué plan el plan? El plan ha sido abrir la cuenta a Macorizados y a los no Macorizados, a la provincia y a la otra provincia, para tener como un equipo encargado de, de, de, de dar incentivos a los a aportes que viven a personas necesitadas y todas la gente que han dado aportando alimentos eh, agua, equipo médico de todo eh, tenemos que decir que hace una cooperación humanista. ¿Cuál era la, la misión nosotros? Hacer una copia y luego con un equipo de muchachos, jóvenes para una esquina organizar todo eso, en pequeñas reacciones, con más o menos, que acá se ha tomado un escomprendido, como que podemos decir algo a todo el tiempo, y otra vez, y vamos distribuirla con los sectores más, menos que cuando también más necesidad. Y eso es lo que hemos hecho, un trabajo de equipo, para que aquí estamos nosotros en este momento, para dar la mano, y apuntar lo nuestro, que también date cuenta que por ejemplo cada miembro de, de Fuerza Viva de Duarte hablando de un aporte inicial de mil pesos. La manera que no es solo que no lo están pagando, sino que tiene también que la desde, desde el vecino. Yo puedo decir, aporte de lo que me apuraban no, no, si también los que están ahí, cada uno hace aporte. Si algunos valor mucho más de mil pesos. Aquí han soltado de grupo de mil pesos, como diciendo, aquí vamos para servir, y en servicio al sueño por dentro de la voluntaria. Hemos llegado a más de 2.000 personas con las operaciones y todos de tenemos nos para volver de nuevo, y seguir viendo a todos los barrios A lo mejor algunos se la va a escapar, porque no es fácil, pero no solo eso, algunos incluso, no podemos llegar a toda la población de Picarpalo. Picarpalo solo tiene gente para darle Todo lo que ha seguido, más la estima. Es un barrio inmenso. Pero tratar de mirar por lo menos si vencieron por aquí te hago una pregunta: ¿Hay 30 menos con hambre? ¿Hay 30, 30 menos? Mientras usted, mientras usted eh, describe las acciones que ha estado haciendo este grupo pues hemos estado pasando imágenes y fotos eh, que soportan lo que usted está diciendo. Algo interesante, Padre, que hay que destacar para las personas eh, que tienen la intención el interés y el que no la ha hecho hasta este momento, que pueda lo que se identifique, que se solidarice con este grupo para que esa ayuda pueda llegar. Y es que lo que se ha podido lograr con este grupo es que, a tra trabajando a una, a una sola voz, donde la bandería política está al margen, Aquí no hay bandería política, que estuve de este, que estuve de otro, aquí no hay eh, estatus social, aquí el que menos tiene se ha integrado, como usted lo acaba de señalar, con un aporte que podría ser tal vez el poco, pero donde no hay nada, cualquier cosa es importante, ¿vale? Eso es importante resaltarlos a usted que necesita, que quiere solidarizarse, no tema, no espere que lo llamen, venga y acérquese. Vamos a resaltar, padre Moncho, esa esa acción, de que aquí las baterías políticas están al margen que está todo el mundo, todo el que quiera aportar de alguna manera. Mira, eso está muy claro, eh, todo el mundo político, ahora, aquí en este grupo, la batería política, no se puede mencionar, por uno a uno, la batería política, aquí puede decir que quiera, a mí me con de una persona, me dice, el político no Venga, a trabajar. Claro que hay del partido político, pero en el país. Ahora, el país quiere Ahora, lo que pasa es que ahí como grupo no está haciendo lo presentando de la política. Por eso, todos los partidos están ahí. Y que no venga a trabajar, nosotros mismos decimos, ah, venga para Y no importa que el partido sea no nos importa de qué religión sea usted. No, no me importa que con usted la posición económica usted tenga. Venga a trabajar. Y ahí en todos los grupos, ya de todas las tradiciones, hay muchos que ya trabajan a trabajar. Y yo me a los paquetes, los cobres, a trabajar, a trabajar, a, a organizar, a, a llenar, a cargar, a esto y a otro. Y también hay personas que tienen mucho dinero y que están también ahí pero tú no le vas visto ir como que de urgente porque tiene posición económica, no, están está ahí como servidor, y para mí eso es lo importante, que esa persona que, como decía bien, antes de empezar a las aquí de la mañana, preparémonos para tratar la crítica, preparémonos para entender que aquí estamos para servir, que aquí no hay posición económica, en este grupo aquí, el que quiere ver la Comisión Económica soy yo. Sin embargo, aquí estamos todos iguales. Aquí estamos todos iguales. Es para servir al pueblo. Ahora, todo el que quiera prosperar, tanto el trabajo, como en la manera económica, o aportando materia, que pueda o usar, en especie. Estamos superando. Si hay gente que ha mandado plátano, porque la gente que ha mandado 15 mil plátanos? Y hay como tres o 4 que no han plátanos. Yo voy a una cadeneta de la pata, uno lleva una cadeneta de la pata, una cadeneta de mi la... reclétrico de chocla, arroz, preguntado a ramos, chocolate, arruina, leche, polvo, todo se refiere agua, para que quiera aportar a muchos camionetas para recibir, sin importar de otra no es cosa de dónde venga en eh, de eh, qué partido suena, ha mandado gente del PLD, ha mandado gente del ha mandado gente del PRM, ha mandado los partidos, ha llegado ya a llevando. Ahora, lo que no decimos nada, de esto cuando fulano lo ha hecho aquí en lo que llegó ahí es la provincia de Duarte, hoy se mandaba por talabuar, ha consagra un vehículo para arriba, para el hospital, para llevar el eh, equipo, materiales y agua, todo así. Hemos llevado a los a la gente, a la gente que no estaba que de la casa de sacerdotes, Hemos llevado a, a y a Luciano, a anciano, vamos a alojar 12 en esa parte que tienen los hermanos matemáticos por ahí en la ruta hacia la raya. Allá fui y vamos y vamos a llevar más, porque nosotros no estamos ni con bandería política ni con religión, sino con necesidades con intensidad y ahí estamos, poniendo que lo que nos dan vale, lo que tenemos lo que nos dan vale, lo que llevamos, esta es la visión nuestra. Okay, padre, eh, es importante, hay muchas personas que tal vez no pueden participar, no han podido de manera física, ¿sí? eh, aparte de su aporte también, a, eh, llevando su fuerza física para la distribución como vemos nosotros en pantalla cuando lo han estado haciendo, este grupo de hombres, eh, la vía de colaborar dentro y fuera del país, esos francos maconizados que tienen la intención, tienen el deseo, no pueden estar físicamente, pero sí si lo pueden hacer eh, con muchos apuntes. ¿Cuál es la vía y cómo pueden hacerlo? Hey, Tenemos una cuenta el banco, que no la China, la la, la tengo tan eh, y hay una cuenta también para ayuda en eh, dólares y ah, también si hay poquita ayuda nosotros nos gastamos creo que mucho más 700 eh, o pesos comprando dinero pero que nos mandan el dinero lo ponen ah, a la cuenta ahora eh, la ponen a esa cuenta y nosotros nos vamos y compramos a quién la compramos a la gente de San Francisco de no Macorís y por ejemplo, aquí hay una publicidad que han aportado 50 sacos de arroz, entonces una gente que vende arroz, que nos aporta 50 sacos de arroz, vamos a comprar arroz le compramos lo de, aquí no va a comprar un querido saco de la vamos a comprar un lichuela y después a la gente lo mismo que no aporta, si le compramos, ahí saben que no le compra, porque ya hay mucho más de 700 mil pesos pero cuanto el niño no compra, y eso lo conociendo de manera, creo que es una ahí para la cuenta especial. Ahí estamos nosotros, porque así como la gente que, que puede mandar la especie, a uno que no puede y que no fuera incluso de San Francisco de Macorís, y que se entera que lo ponen a esa cuenta, y ahí se da un nuevo uso. Se da una contabilidad exacta, todos los días encargados de de economía, que el Estado de, Pablo 3 de Economía, eh, tenemos dar un informe de que entró, que salió, cómo ha salido y todo eso porque, como dice el refrán, con más claridad, más claridad. Sí, también tenemos, también padre, también hay un centro de acopio que es interesante mencionarlo para que, así como usted dice, que hay personas que se han, se han desplazado y llevarle camioneta con plátano, con batata, con comida en sentido general, también tenemos un centro de acopio que está aquí en la avenida Presidenta Guzmán Presidenta Fernández precisamente en The Tis, que es lo que era el comarón, ¿cierto? Ahora queremos decir lo siguiente, ese es un centro de acopio y de distribución a comunidades. Ahí va una persona particular y no ha un porque si empezamos a dar la pequeña particular, se nos invita a eso y no te dan a palabra. Por eso, como hoy, a mí se va bien, que es costumable, que que no podemos, aquí no. Díganos de que es usted, ven en dirección, y vayan a la comunidad, le decimos que vayan a entregar a usted. Pero aquí no se entrega a nadie, porque ya tú sabes qué que pasa y lo que te va a entregar ahí. Se muere que gente, hay gente a el y y Chile solo. Entonces, ah, eso eh, es el centro de la Copia, y ahí se distribuye salen a los vehículos, a los carnores, a ayudar a los sectores y a personas que hemos contactado y que sabemos que son seguras, que no podrán escapar a el mundo lo día así. Pero tratamos de que inicialmente se juega de lo que llegue para compartirlo y para ayudar a los más necesitados en nuestros sectores. ¿eh? El centro de apoyo que le sepa, ahí no se le da una sola funda a nadie particular, ¿eh? a nadie. Hay una no funda, solo para a ir a a un a, a, a, a, a que pasan el día no con nosotros desde ¿eh? la mañana hasta la noche. Y sabemos que si no hay gente con el alguna ayuda para ellos. Así que algún día, no, no si vamos a todos los días, si un Policial va todos los días, no va a todos los días. Claro, pero así, hemos llevado agua, por ejemplo, a puertos de la Policía que está afuera, tratando de y salir, la Comisión Política está trabajando, y llevamos agua, llevamos cosas, de manera que también hay, con el presupuesto, si, y tenemos que pensar en todos. Como pensaban todos, que bueno. En ¿sí? algunos casos también hemos ido. Ahí sí. estuvo al Carlito, hemos ido a, a un salmario, hemos ido a. Bueno, pero ya pasamos varios campos también. Padre, yo quisiera que finalmente nosotros termináramos su participación en este espacio, que como yo decía, eh, lo hemos autodenominado como el medio docelo. ...de este movimiento de Fuerza viva de Duarte... Eh, ...que termináramos con esa frase... ...o sea, usted nos refresca la memoria... ...cuando se habla de solidaridad... usted no ha visto a nadie muriéndose... ...con las manos cerradas... ...hoy que tenemos nuestras manos cerradas... ...vamos a abrirla ante este pueblo... ...siento solidaridad... ...quisiéramos que termináramos así... ...que reflejamos un poquito la memoria con esa frase... ...que es muy común en usted... ...abrir las manos... Pero antes de la parte que no se siguiente, mira, por ejemplo, contigo en la, la imagen, imagen, todo el que está trabajando ahí, le está consiguiendo y le damos más cariño y más mira, que y mantenerlo acá, está siendo lo más cargado posible, porque tenemos que poner también a otra gente la cual a el que está empaquetado, el que está en esto, el que está en el otro tiene su macarilla y su guante, la verdad es que la tal, los profesionales jubilados, le que estamos abajo y más guantes para abrir macarilla a las personas que van a distribuir en su torre para que no tengan ninguna fruta al chile con su macarilla y su guante. Y tenemos aquí con la supuesta, todos los empresarios los infectamos. Antes de salir. Y cuando llegan, también nos intentamos ayudar. Y repito eso: nadie muere con la mano cerrada. Todo lo que muere tiene que haber la mano. Hermanos, hermanas, abra sus manos antes de morir. Que no se bendiga. Así gracias, Padre, gracias, gracias por esas bendiciones y que Dios le permita a usted. Eh, que lo bendiga siempre y que usted, para todo este grupo de hombres y mujeres que a través de este movimiento se han empeñado, se han integrado en cuerpo y alma para darle esa mano a vida a tantas personas que en este momento fueron necesitar. Gracias Padre por estar con nosotros. El Padre Ramón Alejo, cariñosamente muerto estuvo con nosotros eh, en esta primera intervención, describiendo...